De regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes, martes 26 de noviembre del año 2019, tal cual prometimos nosotros la semana pasada que vamos a tener eh, una médico neuro, neumóloga. neumóloga con el objetivo de tratar el tema que es el que está en el tapete y es el vapeo o uso del cigarrillo que como sabemos todos, eh, está causando estrago en la salud de los seres humanos y sobre todo la juventud, que es la que ha hecho de este, yo digo, artefacto, ¿verdad? Eh, moda, como somos muy dados nosotros a dejarnos inducir por la transculturación en la República Dominicana, aquí también es muy común y popular que este de, tipo de artefacto pues, se use. En el mundo entero está causando eh, bastante daño, el que más reciente vimos fue un reciente estudio que se hizo en Canadá, donde se descubrió otra enfermedad a nivel de los pulmones que causa el uso del cigarrillo electrónico o vapeo, como se le conoce. Precisamente por eso nosotros quisimos invitar... A nuestra querida La doctora Marica Pérez Quien es neumóloga Y vamos a tratar este tema En el día de hoy aquí en Contacto Así que saludame, le damos la bienvenida A la doctora Pérez, saludos doctora, bienvenida Muchas gracias Víctor Por la oportunidad de compartir Con la sociedad Franco Macorizán Este tema tan importante para la juventud Ya Es el, el, una ley En el, el, el estado de Nueva York ya Hace, hace dos semanas fue promulgada una ley que prohibía ya el uso del cigarrillo electrónico y el vapeo por el, los eh, casos tanto de eh, mortalidad, o sea, de enferme, enfermos eh, en la unidad de cuidado intensivo, en la unidad de diálisis y muertos en el cementerio municipal, de Belán, se podría decir, sobre este eh, uso y abuso del de cigarrillo electrónico. Ahora bien... ¿Cómo surge este, este artefacto en su uso eh, común en, la, en, los, en los jóvenes? Realmente es una historia incluso un poco cómica. En el 2003, en China, un inventor, a raíz de la muerte de su padre por el uso del cigarrillo convencional, decidió inventar un dispositivo que permitiera suministrar de forma electrónica eh, la nicotina para eliminar la adicción. Este uso se popularizó eh, en el continente asiático y ya luego en el 2006 fue traído a los Estados Unidos. Realmente el uso es muy nuevo por lo cual las sociedades médicas no habíamos tenido quizás la oportunidad de ver la cantidad de casos suficiente para asociarlo con patologías. Pero ya para el 20 de noviembre de este año, la CDC ha demostrado que hay 2,290 casos de morbilidades y de enfermedad asociada al uso del vapeo y dispositivos electrónicos. Ya se han demostrado más de cinco enfermedades y hasta el día de hoy por CDC hay 47 muertes demostradas por necropsia y lavado broncoalveolar que se asocian directamente al uso del vapeo. Cada día salen nuevos estudios, cada día tenemos nuevo paciente, El problema está en que es un dispositivo muy nuevo. Desde el 2006 hacia acá es muy poco el tiempo. Doctora, entonces es interesante esa pregunta de Sergio, conociendo esa, esa eh, historia, la historia, ¿verdad? Sobre cómo surge esto. ¿Realmente cuál es el daño? Que causa el uso de, del cigarrillo electrónico y por qué actualmente tenemos tres sustancias principales que se han asociado al daño o la injuria pulmonar secundaria al uso de los dispositivos electrónicos en sus inicios se asoció con eh, la glicerina que es una, una sustancia grasa que se utiliza como eh, ayudante o emoliente dentro del líquido y se asociaba a neumonía lipoidea. Ya luego fuimos viendo que los derivados del cannabis, el tetrahidrocannabinol, se asociaba con injuria pulmonar. En los últimos casos de injuria pulmonar asociada al uso de vapeo, que ya es un, una enfermedad demostrada por IC10, que se llama EVALI, se encontró que el acetato de vitamina E, que es una sustancia que se utiliza para espaciar o especiar el líquido que contiene el dispositivo, produce injuria pulmonar directa a nivel del alveolo. ¿Cómo se demostró esto? Se tomaron pacientes que tenían enfermedad respiratoria con un uso en los últimos 90 días del vapeo, se les realizó un procedimiento llamado broncoscopía en el cual se introduce un dispositivo dentro de los pulmones, se realiza un lavado y se toma muestra de ese líquido. Allá en ese líquido se encontró esta sustancia presente y se demostró entonces que esta sustancia produce daño pulmonar directo. Pero ¿qué ocurre? No son solamente estas tres sustancias que son las que están al momento demostradas. Se ha asociado con más de 20 sustancias, asociación directa, y luego de esta, muchas más. El problema es, como les decía anteriormente, todavía estamos dando pininos porque en medicina tenemos que trabajar con estudios basados en evidencia. Entonces tenemos que tener una cantidad de pacientes suficientes estudiados con el mismo protocolo para poder asociar una sustancia. Pero hasta ahora tenemos demostrada estas tres y van a haber muchas más cada día hay la, más. La, la dosificación de, de que se, al inicio se, cuando se inventó el cigarrillo electrónico muchos que intentaban dejar el, el, el vicio intentaban dejar el hábito eh, lo utilizaban como alternativa sí, como estudios, porque eh, habían unos que venían hasta por dosificación y eso. Y eso lo, lo, lo, lo hizo popular en un tiempo. Y, y se anunciaba como anunciarse el cigarrillo en normal en, en, la, en, la, en la publicidad. Pero sabemos, sabemos los médicos y, y que, que es la, una de las drogas más adictivas, es el, el, la nicotina. O sea, la nicotina tiene una vida media muy corta, 15, 20 minutos, lo que tiene la, la, la vida media para los, para los que no son médicos es cuando un fármaco o una sustancia hace su mayor punto de, de, de, de acción, ¿eh? o cuando finaliza su punto mayor alto de acción, eh, y se saben para, para ver la, coca, la cocaína, la nicotina, la, la cocaína, la heroína, tiene alrededor de 8 o 12 horas de, de, de, de media, media, sin embargo esta, por eso que ustedes ven que una gente con un cigarrillo apaga el otro, porque el nivel de, de, de adicción es más alto, porque es la droga más adictiva que es el, la nicotina, por el disparo de serotonía, todas esas cosas. Entonces, cada cierto punto, cada 15 minutos, ustedes ven que un cigarro, una persona normal se fuma una cajetilla y media al día, vamos a poner, vamos a poner un ejemplo. Pero estas personas, no, eh, aunque sea la cantidad de, de nicotina que sea, hacen un uso abusivo de, de, de, de la nicotina. Si tú ves, yo veo todos estos jovencitos que con, eh, con un gusto increíble, que eso es cada 3 o cuatro minutos. O, o, o cinco minutos que se dan un, un fuetazo de, con, esa, con la juca o cualquiera de esos, de esos cigarrillos. O sea, que ellos aunque tengan la dosificación menor, a, bebe, de, exhalan más que cualquier fumador normal en 24 horas. Doctor, lo que ocurre es que las compañías tabacaleras son muy inteligentes. Esto se llama publicidad viciosa. ¿Qué ocurre? Desde el inicio del siglo XIX, cuando se comenzó a manufacturar el tabaco convencional, el cigarrillo, comenzaron a verse los efectos secundarios. Pero no es hasta el inicio del siglo XX cuando se logra demostrar en los tribunales que el tabaco es dañino. Las compañías tabacaleras han perdido mucho dinero en demandas. Y a medida que va avanzado el, ha avanzado el tiempo, los jóvenes han abandonado el uso del tabaco convencional, necesitaban otra alternativa mm. para poder comercializar sus productos. ¿Qué ocurre? Inventan este dispositivo bonito, que huele bien, que no tinta mm. el esmalte de los dientes, que no te deja un mal olor en las manos y lo quieren y, y comercializar. Y da estatus. Y da estatus porque costoso. Lo quieren comercializar como una alternativa para abandono del uso del tabaco. Inicia en Europa, la Sociedad Europea de Neumología y Cirugía del Torax Aleja dice que no, que no se puede aceptar como un dispositivo para abandono del tabaco Y entonces lo comercializan como sí. un mundo libre de humo no. ¿Qué ocurre? No lo comercializan para las personas en la edad de nosotros, para las personas no. en la edad media, es para los jóvenes Son personas que todavía no tienen un desarrollo alveolar completo el alveolo completa su multiplicación a los 18 años. Los jóvenes que están utilizando el VAPE, que están utilizando los cigarrillos electrónicos, comienza desde 14, 13 años. Entonces, eso es falso. Lo que ellos dicen que para abandono del tabaco. El objetivo de la publicidad son los jóvenes. Los que utilizan Instagram, los que están utilizando redes sociales, ven los anuncios, ven otras personas jóvenes utilizando el dispositivo y quieren usarlo. Por eso el daño pulmonar es mayor, porque no hay un desarrollo alveolar completo. Lo otro falso es la persona que utiliza tabaco convencional e inicia el uso de dispositivos electrónicos no disminuye su consumo de nicotina. Lo único que ha demostrado abandono del uso del tabaco son las terapias cognitivas conductuales y algunos fármacos que se utilizan para disminuir la ansiedad. Es un programa integral para abandono del tabaco. La CDC no recomienda utilizar los dispositivos electrónicos ni ninguna sociedad de neumología avala el uso de dispositivos electrónicos para abandono del uso del tabaco convencional. La otra falsedad, ellos dicen mundo libre de humo, mundo sano. Mentira. Hemos visto ya probado 2.290 casos de jóvenes con daños pulmonares y eso son los que se han reportado en Estados Unidos y en Europa. Pero aquí en República Dominicana, ¿cuánto daño pues, no hay? No, Eso aquí, aquí decido, no hay estadística. Doctora, por ejemplo, ya yéndonos al patio, ¿tenemos estadísticas nosotros en el país de la cantidad posiblemente de jóvenes que estén siendo afectados de manera directa con el uso del, del cigarrillo electrónico? Se estima. El problema en nuestro país es que lamentablemente hay algunos estudios que tenemos que realizar y enviar muestras patologías patología que no la tenemos disponibles. Entonces, eh, para poder confirmar Realmente hablando, confirmar una muerte por injunia pulmonar asociada al VAPE, necesitamos tener imágenes tomográficas, muestra de biopsia o de lavado broncoalveolar, que es el protocolo para poder demostrar ya luego del paciente fallecido. O sea, asumirme entonces que después de ustedes, como Sociedad de Neumología, de demostrar eso, que algún paciente ha muerto, que ciertamente causa daño, es a partir de ahí donde se pudiese, ustedes como sociedad también implementar una especie de concienciación de la, de la comunidad sobre el Era. uso del cierre electrónico no, ya la sociedad dominicana de neumología el cirugía del tórax a nombre del doctor Pichardo que es nuestro presidente ya emitió un comunicado en el cual nosotros como sociedad de neumología, de neumología estamos contraindicando el uso de los dispositivos para abandono del tabaco y no recomendamos su uso en la población lo que sí es que nosotros como República Dominicana no tenemos todavía no, un siempre, protocolo no para las estadísticas ah, yo observo lo mío, tú observas lo tuyo tenemos, tenemos eh, algunas eh, opiniones, pero no hay una, un, un trabajo científico que demuestre eso. Pero decir que la nicotina no es propia de daño pulmonar únicamente. Si hemos visto que momias de 100 años de egipcia, se si le ha hecho biopsia de, de la uña y ahí tienen con, eh, eh, tra, eh, algunos un sustrato de nicotina, oye, es 100 años después. O sea, quiere decir que la nicotina afecta no solamente el pulmón. Eh, yo que hago endocopia digestiva alta y baja y, y me doy cuenta, cuando hago el experticio, los pacientes que, usa, que utilizan Juca o Vapor tienen unas lesiones diferentes a los, a los pacientes eh, común y corriente. Tienen unas lesiones eh, generalizadas que van desde la boca, prácticamente desde la boca hasta... La, la segunda porción de lo cuando tú entras por, por, por, por la por la boca o sea cuando hace la endoscopía. y la colonoscopía se, se relaciona con múltiples lesiones y también con todos los cáncer gástricos, cáncer gástrico cáncer de esófago cáncer mediastínico o sea la nicotina es un es un problema es un problema de, de sistema de, a nivel sistemático o sea te afecta cualquier órgano lo que pasa es que al más directo al que recibe el fuetazo es el, es el pulmón es el que eh, se lesiona más rápido claro, incluso hay algo en la injuria pulmonar asociada al vapeo hay síntomas gastrointestinales ah. identificamos el paciente cuando llega con tos crónica dificultad o falta de aire generalmente con una saturación de oxígeno periférico menor de 95% y presencia de infiltrados en vidrio desilustrado en una tomografía, pero el paciente puede llegar con síntomas gastrointestinales náuseas, vómitos alteración en el, el, el tránsito gastrointestinal un paciente que dice que no digiere bien el alimento y síntomas constitucionales como sería pérdida de peso y fiebre entonces es difícil hacer un diagnóstico diferencial entre la injuria pulmonar asociada al vapeo y otras enfermedades. Por lo que si no tenemos dentro de nuestro diagnóstico diferencial, esta patología la vamos a obviar. Entonces, todos los jóvenes que en los últimos 90 días hayan tenido uso de vape o dispositivos electrónicos, sobre todo aquellos que utilizan como aditivo el tetrahidrocannabinol, que es un derivado de la marihuana, del cannabis, claro. tienen mayor riesgo es de desarrollar la injuria pulmonar y no van a ser solamente síntomas respiratorios, como le dije anteriormente síntomas gastrointestinales o síntomas sistémicos, una fiebre con tos que puede ser una neumonía o puede ser una influenza que estamos ya en tiempo pico de influenza desde octubre a febrero puede ser también una injuria pulmonar asociada al vape y el diagnóstico es primordial porque el tratamiento es fundamental iniciarlo temprano, sobre todo para uno poder enviar el paciente a la casa o un paciente que va a tener que quedarse ingresado en el hospital. Y vemos en los casos ya que se ha presentado que la persona puede empeorar en las primeras 24 a 48 horas, incluso llegar a un ventilador mecánico. Esa, Entonces, esa, esa, esa, esa sustancia que, que tú mencionaste, pero como que no le dimos mucha importancia, yo creo que es una base principal de, un, de la lesión más del tejido, que es la, la glicerina. Sabemos que eso es grasa. Y el, el, los tejidos los, son difíciles de liberar las grasas O sea, las grasas se quedan permanentes. Hay que sacarla lavarla y sacarla Y difícil de lavar. Que no es igual aire, ni es igual líquidos normales. Ya sea, ¿cuál es el tipo de secreción más fácil de liberar por el tejido que la grasa? Entonces quiere decir que tú... Que tú eso o sea, hay que compararlo, señores, los pulmones. Cuando usted tiene un carro que está liqueando, que el motor está súper sucio, tú tienes que meterle lavado presión, tú tienes que quitar esa grasa para poder la, limpiar el motor. Así el pulmón, que tiene un tejido que, que, que, que sirve prácticamente para para pasar de un aire malo a un aire bueno. O sea, venir el oxígeno y convertirlo, llevarlo a los tejidos y sacar el, el CO2. Esa es la función que tiene que tiene el el pulmón, eso para para nosotros entender, para que nuestros televidentes entiendan que lo que está pasando, lo que se está violando, es que, un es, que, lo que está, no se está permitiendo es que esa grasa y esa secreción y ese humo está impidiendo que se realice un intercambio oxígeno por CO2 a nivel pulmonar y entonces viene la hipoxia generalizada, viene la falta de oxígeno a nivel de los tejidos y vienen las muertes de los tejidos. Y los tejidos se componen por los órganos, y los órganos es el organismo, entonces muere prácticamente por una lesión sistematizada. Doctora, a nivel de San Francisco de Macorís, eh, la experiencia usted como neumóloga, eh, el uso del cigarrillo electrónico, porque hablaba ahorita yo de estadística a nivel del país, y ya usted explicaba muy bien, las razones por la que no tenemos. Por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos aquí en San Francisco de Macorís y usted que ejerce eh, su especialidad aquí, eh, ¿qué nos podrá decir de San Francisco de Macorís y el uso del cigarrillo electrónico? Bueno, nosotros en San Francisco de Macorís sí tenemos estadísticas. Eh, realmente muy locales, pero sí la tenemos. Los estudiantes de terapéutica y de neumología de la, de la Universidad Católica Nordestana realizaron el año pasado un estudio donde uno de los objetivos era medir el uso de vape y dispositivos electrónicos entre los estudiantes de la universidad y se encontró que más de un 50% de los estudiantes habían tenido o tenían contacto con dispositivos electrónicos y vape y esos son estudiantes, más del 50% y son estudiantes y cabe eh, destacar y que dentro de seguro. esto los, los de que medicina. más la utilizaban eran los de medicina y los de ingeniería. Doctora, entonces, ¿cómo se puede justificar eso? Que asumiendo que los estudiantes de medicina ellos, tienen, tengan un alto porcentaje de quienes son más asiduos a utilizarlo, cuando se supone que son ellos los que deben tener mayor conocimiento del daño real que causa el uso de este dispositivo. Otra de las preguntas que también tenía el estudio era si conocían los efectos adversos del utilizar el dispositivo y todos respondieron que sí. ¿Cómo? ¿Y por, por qué eso? lo utilizaban? Muchos especificaron que por moda. Eh, sí, que ahí que está. Entonces, ¿qué ahí ocurre? Ahí que está el problema. ¿Es publicidad? ¿Es eh, una, un mal socializable. ¿Qué ocurre? Yo me siento con un vape, mi compañero que está al lado va a utilizar el vape porque yo lo voy a inducir. Eso es presión entre los congéneres. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a los casos? Sobre injuria pulmonar asociada al VAPE, ya nosotros tenemos varios años que hemos visto que exacerba la crisis de asma, que se eh, aumenta el riesgo de neumonía e infecciones respiratorias. Y vimos varios casos de jóvenes que tenían más de 5 años utilizando el dispositivo que desarrollaban enfermedades obstructivas no reversibles al broncodilatador y alteraciones radiográficas. Pero, ¿qué ocurre? No es hasta octubre de este año donde se ya especifica esto como una enfermedad. Nosotros antes lo veíamos, decíamos, mira, si sí se puede asociar al vapeo, pero no teníamos una enfermedad como tal establecida, porque es, el uso es muy nuevo. Pero sí, hay casos, y se ve desde el inicio. El problema es que la publicidad engañosa es algo, ahora mismo, que es lo que dice la compañía tabacalera, que es el tetrahidrocannabinol adulterado. Dicen que, que no es el original que ellos venden, que el daño se, se presentó luego de que adulteraran el dispositivo, el líquido que se le introduce. Incluso el acetato de vitamina E es una vitamina. Eso lo utilizamos nosotros, nos la tomamos como suplemento nutricional y la obtenemos en las frutas. Pero se ha demostrado que cuando se inhala en el vaporizador, en el vape, produce daño pulmonar. Muy irritante. Entonces la compañía tabacalera lo van a negar. No. y van a tratar de engañar el consumidor porque hay mucho dinero de por medio pero nosotros como sociedad tenemos que eh, educar a nuestros jóvenes, al momento al día de hoy todavía la CDC recomienda no utilizar dispositivos electrónicos y las personas que lo están utilizando recomienda que no utilicen derivado del tetraídor cabanabinólico ¿Qué, doctora, ¿qué es la CDC? Para que lo, los... La CDC es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos es hablado por la FDA eh, que es la Asociación de Manejo de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Es como uno de los principales organismos que guía y vela por la salud bueno, de las lo personas que, en el que en le América. dan el nombre, las enfermedades y los... Eh. Sí, sí. Bueno, pues, doctora, yo voy a querer que finalmente usted eh, nos... o les envíe... Un mensajito. Sí, porque realmente quisimos invitarla como neumóloga porque ya usted lo confirmaba que la gran mayoría que es, usan este dispositivo es la juventud, son los jóvenes uh -huh. que son los que son más y, y viejos eh, sin vergüenza eh, factibles de ser, dejarse inducir por esa campaña que también usted acaba de mencionar por esa publicidad que te te describen un mundo de fantasía al cual la juventud pues fácilmente puede acceder entonces yo quisiera que usted con su experiencia y con sus conocimientos como neumóloga, prender un mensaje a esa juventud que nos está viendo y también a ese padre y madre que nos está viendo, para que mantener la vigilancia y pendiente de que su hijo no ni siquiera intente utilizar uno de estos dispositivos porque está acercándose a la muerte al momento de utilizarlo. Sí, mi recomendación es no utilizar dispositivos electrónicos, ya sea vape, cigarrillo electrónico, uca electrónica. Ya hay más de 2.200 casos de personas que han presentado enfermedad. Ya hay 47 muertos. Ya hay un joven que va para trasplante pulmonar, el joven canadiense va para un trasplante. Eso es una, una atrocidad. Nosotros como padre, como sociedad, tenemos que incentivar eh, conductas sanas en nuestros jóvenes. Incentivar el deporte, incentivar la lectura, evitar estos vicios. Nosotros como sociedad tenemos que eliminar esa presión positiva, el vape no es bonito, el vape es caro, el vape mata, el vape altera tu salud y a la larga le va a hacer daño a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos. Entonces, recomiendo no utilizar el vape, no utilizar los dispositivos electrónicos, y si lo ha utilizado en los últimos 90 días y presenta tos, dificultad para respirar, y si bilance, es decir, pito en el pecho o alteraciones gastrointestinales, acuda a su médico porque puede presentar una injuria pulmonar aguda secundaria al uso del vape. Así es. ¿Por qué comprar tu muerte? Exacto. Eh, yo lo no, no entiendo. Doctora, eh, vamos entonces a decirle... Eh, ¿Dónde podemos nosotros utilizar su servicio? ¿Dónde estamos? ¿O ¿Los teléfonos? donde podemos hacer contacto con usted? Yo estoy en el Centro Médico Siglo XXI, en horario de la mañana, en el edificio Reynaldo Almanzar 110, en el 725-1260, y en el Centro Médico Doctor Ovalle, en el horario de la tarde, en el consultorio 136 al 588-2596, extensión 247, a sus órdenes por allá. Ahí está, donde usted puede contactar a la doctora Pérez en el siglo XXI en el Centro Médico Doctor Valle. Doctora, gracias de verdad por aceptar esta invitación. y eh, Vamos a tener, vamos a seguir teniendo contacto porque hay otros temas por ahí que yo creo que fuera interesante. También usted nos acompañara para eh, eh, contribuir también con esas orientaciones que necesita mucha gente. Y que a través de nosotros, humildemente, pues podemos llevársela para que arrojar luz a esos temas que todavía tienen mucha oscuridad gracias doctora por estar con nosotros gracias a ti por la invitación y saludar también a nuestro querido amigo alumno de Sergio Romero al doctor Cristian Peralta que de seguro está ahí si no tengo contacto con nosotros pues sabe que a la, a la, en la retransmisión de este espacio voy a disfrutar esta interesante entrevista que hemos tenido nosotros con la doctora Pérez quien es neumóloga, vamos a la pausa a regreso pues seguimos eh, con lo que nos resta de este contacto de diario en el día de hoy, que venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla así que no le cambie que en breve regresamos soy un muchachito, aunque digan que soy un muchachito.